Hola a todos, Juan Arlington. Hello everybody, Junyo Arlington. Eh, qué alegría. Ah, ¿te ve? <risa> uh, eh, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Eh, vamos a vas, vamos a introducir algo que es muy importante en nuestra práctica de chinen, además de las otras cosas muy importantes que hemos introducido previamente. Okay, we're going to start today's session and we are going to introduce something that is very important. Well, we are going to add something that is very important because we have already seen a lot of important things in these very last sessions. Yeah. Eh, eh, lo que vamos a oh, bueno hay dos cosas importantes en nuestra vida que ayudan a que nuestra vida fluya bien. Hay dos cosas muy importantes en nuestra vida que nos ayudan a que nuestra vida fluya muy bien. Para que nosotros estemos en un estado de salud, tenemos que tener dos cosas. Una, que el chi sea abundante en nuestro cuerpo y por otra parte que el chi fluya bien que tengamos no, abundancia que perdón no sé si lo dije bien que tengamos abundancia de chi y que ese chi además fluya bien there are two main things uh, um, for us to enjoy a healthy life one of them is that our chi should be abundant And the second thing is that this chi should flow very well. For example, when Nestra Kerida An Yue la importancia de sonreir y de reir, estos aspectos soumis importantes para que nuestro chi fluya muy bien. For example, in the last session with Any, she uh, showed us how important to smile and to laugh is. So that our chi um, flows very well. Cuando estamos alegres, cuando estamos muy contentos, nuestro chi fluye muy bien. Por eso es muy importante estar en ese estado en nuestra vida diaria. When we are cheerful, uh, that makes our chi flow very well. So it is very important for us to keep that state in our daily life una chi y otra es no consumir nuestro chi and um, there are two ways or two things that are also very important in order to keep our qi abundant one of them is to be able to gather qi inside and the other thing is not to waste our qi cuando nosotros practicamos qin en qigong maestro pang doctor pang nos regaló muchas formas de reunir qi en nuestro cuerpo los métodos de qigong en. en general Hacen que nuestro chi sea muy abundante. When Dr. Pang um, uh, elaborated all this Chen Chi Chuo method, he invented uh, many ways for us to gather chi and to make it very abundant in our body. De hecho, eh, uno de los métodos fundamentales para reunir chi en nuestro cuerpo de forma abundante. Es el método que introdujo nuestra querida Tere, que es Chen Chi. For example, one of the methods that uh, helps us to make chi very abundant in our body is a method that was introduced by our um, lovable uh, uh, Teresa, Tere, and uh, it is the method called Chen Chi. Este método que se llama extender el chi, este método donde extendemos nuestros brazos y hacemos que nuestros omóplatos se den besitos. And this method consists in uh, stretching our arms, stretching the chi, and it makes our uh, shoulder blades uh, kiss each other. Este método es muy muy bueno para hacer que nuestro chi sea muy abundante en todo nuestro cuerpo por eso por eso nuestra querida tere nos lo presentó porque este es el gran método que nos va a hacer reunir mucho chi en nuestro cuerpo and this method chi is really a very good uh, method to make our the qi in our body very very abundant and that is why our Loving Tere introduced this method to us. Pero otra parte importante de nuestra, eh, de de hacer que nuestro chi sea abundante es no consumir nuestro chi. On the other hand, another way to make sure that our chi is abundant in us, in our bodies, is not to consume chi, not to waste chi porque si nosotros practicamos mucho tiempo y reunimos mucho chi pero si al mismo tiempo consumimos mucho chi nuestro cuerpo no va a tener suficiente chi para tener vitalidad y para tener salud because if we uh during the practices we practice a lot and we gather a lot of chi but at the same time we waste a lot of chi then Our chi will not be enough for us to to have abundant chi in our body. Y para las formas como consumimos chi en nuestra vida, las formas abundantes de como consumir chi son a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras emociones. And uh, a way to waste Chi, to consume Chi is um, through our thoughts, our thinkings, our thoughts and our emotions. Our emotions and thoughts make us consume too much Chi and waste it. Nuestro centro principal donde reunimos mucho Chi es en nuestro danti en bajo, entre el ombligo y la baja espalda. And the main center where we gather chi is in our lower dantian, which is between uh, it is under the navel, it is in our lower back. Eh, y después nuestro dantien medio es el encargado de nutrir nuestros órganos internos y también nuestras emociones y nuestros procesos hormonales and our middle tantian is the one that is responsible for our keeping our inner organs healthy and all it is also responsible of our hormone processes y nuestro dantian alto está encargado de nutrir nuestros pensamientos y nuestra conciencia And our upper dantian is responsible for our thoughts and our consciousness. Y de forma natural, para que nosotros tengamos suficiente chi para producir pensamientos o para producir emociones, todo este chi de forma natural se extrae de nuestro dantian bajo. And in a natural way, for us to be able to have thoughts and emotions We need to use the chi from the lower tantian. Nuestro dantian bajo está encargado de nutrir nuestro cuerpo, de todas las funciones de nuestro cuerpo. Our lower tantian is uh, in charge of nurturing all the processes, all the vitality of our body, and all the processes of our body. Pero si nuestro pensamiento o nuestras emociones consumen mucho ese chi entonces nuestro cuerpo pierde esa vitalidad desde nuestro dantian bajo. But if, if our body has too much uh, thoughts and thinking, then we lose the vitality uh, from the lower dantian. Y hoy vamos a abordar el aspecto fundamental de acallar nuestra mente para no consumir el chi de nuestro Dante en Bajo. Y hoy vamos a ver el punto principal de cómo mind nuestra so mente para que no consumamos demasiado chi de nuestro cuerpo. Y para acallar nuestra mente, una cosa que, podemos, que debemos hacer al principio es tomar la decisión de soltar nuestros pensamientos. Y en order to keep our mind quiet, one of the, one thing that we can start with is to take the decision to, to shut up our thoughts. Cuando nos percatemos de que los pensamientos surjan, simplemente dejarlos ir. And so, When we realize that our thoughts come, we just uh, let them be, let them go away. No, no te a los pensamientos. Solamente observa que los pensamientos solo surgen y desaparecen. And we don't get attached to the, th the thoughts. We just uh, see them how they come out. And we just let them be. We don't attach to them. Y todos juntos vamos a poner esa información para no consumir nuestro chi para que el chi de nuestro dantien bajo el que reunimos abundantemente se mantenga ahí dándonos vitalidad. And we are going to, with this information, we are going to do this. We're going to quieten our thinking so that we can preserve the vitality in our lower tantia. Y vamos a todos juntos a poner la información para todos para que unamos fuerzas y cuando unamos fuerzas en ese estado que somos más poderosos pongamos la información de que seamos fuertes y tengamos la fuerza de voluntad de dejar ir los pensamientos and bringing this information into the group in this way we can support one another so that we are strong enough and we will have enough willpower so that we will be able all together helping each other to quieten our mind muy bien vamos a comenzar nuestra práctica de ninjue. so Very well. Let's start our practice. Vamos a adoptar una postura cómoda, sentados first, de pie o acostados. First we're going to find a comfortable position, either sitting down or standing up or lying down. Miramos directamente al frente, nos enfocamos en un punto pequeño y vacío. We look straight forward in front of us and we look at a small void point in the horizon. Hacemos conciencia de que a través ese punto se expande el infinito. And we become aware of that small fine point that is in the infinite. observa el universo en expansión a través de ese punto observe how the universe is expanding through that small point y en ese infinito conecta con el chi más puro and in that infinite connect with the purest chi y tráelo, trae ese chi puro al interior de tu cabeza, al centro de tu cabeza. And bring this pure chi inside your head, in the center of your head. Y despacio cerramos los ojos. And very slowly we close our eyes. Y ahora observa el infinito en el centro de tu cabeza and now observe the infinite in the center of your head observando el centro de la cabeza hacemos mm. and while we are observing the center of the head we say mm. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Mm. Este método, This mm, method, mm, este mm, Es un regalo de doctor Pang para atraer nuestra atención de regreso. Is a present by Dr. Pan so that we can bring the attention to the center. Mm. Mm. Observamos el centro de la cabeza. Mm. We observe the center of the head. Mm. Vamos focalizando toda nuestra atención al centro de la cabeza. And we focus all our attention mm. to the center of the head. Mm. En este momento, in this moment. Observa, si los pensamientos surgen, solo déjalos ir. Observe if the thoughts come, and if they do, just let them go. Sigue pronunciando. And continue saying, mm. Y toma la decisión de enfocarte en el centro de la cabeza. And take that decision to focus yourself in the center of your head. Mm. Continuamos. We continue. Mm. Nos enfocamos. We focus ourselves. Mm. Mientras enfocamos en el centro de la cabeza, while we are focusing on the center of our head, hazte esta pregunta honesta de quién está observando el centro de la cabeza. Ask yourself this honest question who is observing the center of your head de que hecho ese observador what is that observer made of se curioso se curiosa be curious mm. suavemente cambia la atención del centro de la cabeza al observador observando el centro de la cabeza y slowly change um, and become the observer of the observer of your head of the center of your head ese observador observa el centro de la cabeza this observer observes the center of the head y al mismo tiempo se observa a sí mismo and at the same time he or she is observing him or herself mm. El observador se observa a sí mismo. An observer is observing himself/herself. Es nuestra conciencia consciente de sí misma. It's our consciousness that is aware of itself es nuestro y yo ti reflejándose a sí mismo it's our unity reflecting itself mm. observa ese estado autoconsciente observe this self-conscious state Mm. Y conectando con ese estado autoconsciente, nos quedamos ahí. And observing this self-conscious state, we remain there. Y hacemos el método. Mm. And we say. Mm. Vamos a hacerlo todos juntos. We're going to do it all together. Inhalamos. Inhale. Y al exhalar hacemos. Mm. And when we exhale, we do. Mm. Inhalamos. Inhale. Inhale. Mm. Inhalamos, inhale, la conciencia la consciente de sí misma. Consciousness is aware well of itself. Inhalamos, inhale. Inhalamos, inhale. Mm. Observa cómo la conciencia va tomando más fuerza que los pensamientos. And observe how consciousness is becoming stronger. Than the Thoughts. Inhalamos. Breathe in. Mm. Todos juntos somos más fuertes. All together we are stronger. Inhalamos. Breathe in. Todas nuestras conciencias unidas all our consciousnesses are joined together. Inhalamos. Inhale. Y si sientes que surge un pensamiento, regresa a la el estado autoconsciente. And if you see that a thought pops up, just come back to your consciousness, to your self consciousness. Inhala mucho. Inhale. Mm. Toma la decisión de no irte con los pensamientos. And take the decision to join the thoughts. Take the decision not to join the thoughts. Inhalamos. Inhale. Mm. El gran poder de tu conciencia se dirige a la conciencia misma y no a los pensamientos. And the great power of your consciousness goes to the very same consciousness and it does not go to the thoughts. Inhalamos. Breathe in. Mm. En amor, Breathe in. Mm. Observa que tu gran conciencia no es tus pensamientos. Observe your great consciousness, not your thoughts. Inhalamos. Inhale. Mm -hmm. El chi sigue a tu conciencia. The chi follows your consciousness. Hacia tu conciencia misma en lugar de ir hacia tus pensamientos. The she follows your consciousness and goes to your very same consciousness, not to the thoughts. Inhalamos. Breathe in. Inhalamos. Breathe in. Con todo este poder, tu conciencia se va haciendo más fuerte, más poderosa. Y con este poder, tu consciousness es becoming stronger and more powerful. Inhalamos. Breathing. Inhalamos. Breathe in. Observa ese estado cada vez más estable. Observe. This state which is more and more stable. Inhalamos. inhale mm. todas nuestras conciencias unidas, all our consciousnesses are joined together. Inhalamos breathing. La conciencia de nuestro querido maestro Pang está con nosotros. The consciousness of our dear master Pang is Within us, in Alamos, we breathe in. Mm. Las conciencias de todos los grandes sabios están en este campo. The consciousnesses of all the great sages. Are with us in this very big field, Inalamos. inhale. Inhale. Mm -hmm. Observa este gran campo de conciencia respirando. Observe this very big consciousness field. Breathing in Alamos, inhale. Mm. No estamos respirando aire, estamos respirando chi puro. We are breathing pure chi. Inhalamos. Inhale. Mm. Inhalamos. reúne chi puro a tu conciencia. Breathe in and gather pure chi into your consciousness. Inhalamos. Breathe in. Mm. Todo este chi puro apoyando tu estado estable. All this beauty is supporting your stable state. amor We breathe in. Mm. Mm. Y observa how esta conciencia unificada es enorme en función en comparación con tus pensamientos. And observe how our unified consciousness is enormous. In comparison with our thoughts. to decide si estar de conciencia. Con you decide whether to keep yourself in the state of consciousness or to follow the thoughts. Inhalamos. We breathe in. Toma la decisión de venir con todos los amigos para nutrir nuestra conciencia, suelta los pensamientos. And we take the decision to join all our friends so that we nurture our consciousness and we get rid. Of the thoughts in we breathe in. In we breathe in. Inhalamos. en este campo de conciencia tu conciencia es mi conciencia in this consciousness field your consciousness is my consciousness Inhalamos. we breathe in mm. y nuestro estado es el mismo nuestro estado es ming jue un our state is the same our state is ming jue inhalamos we breathe in mm -hmm. Ming significa muy claro y muy puro. Ming means very clear, very pure. Inhalamos. Inhalamos. Mm. Observa tu estado y mi estado Ming. Observe your state and observe my state in it. Inhalamos. We breathe in. Mm. Nuestro estado Ming es como el estado de nuestro maestro Pang Ming. And our Mingye State is like Doctor Pang Ming's Mingue State. In the Lamon. We inhale. Mm. Inhalamos. We breathe in. Y observa cómo en ese estado min, no estás consumiendo el chi. And observe how our state you el chi que consumirías en tus pensamientos, no se está yendo; se queda contigo. Observe how minju is not consuming chi. In your state you the thoughts are not taking place. Inhalamos, we inhale. Mm. Por el contrario, en el estado Min Jue, tu conciencia se hace más fuerte. On the contrary, the Min Jue state is becoming stronger. En el amor. We breathe in. Mm. Y ahora vamos a traer ese estado puro al interior de nuestro cuerpo de chi. We're going to bring this pure state inside our chi body al interior de nuestra cabeza y de nuestro cuello inside our head and our neck observa el estado puro y transparente observe the pure state which is also transparent Sintiendo el interior de la cabeza y el cuello. Feeling inside the head and inside the neck. Todos juntos inhalamos. All together we inhale. Mm. Mm. Vibra adentro de la cabeza y del cuello. and it is vibrating inside the head and the neck traemos el estado puro min Jue al interior del pecho y la espalda alta and we bring the pure ninja state inside the chest the upper back inhalamos We inhale. Mm. Mm. Vibra en el interior del pecho y la espalda alta. Mm. Vibra inside the chest and the upper back. Ahora traemos el estado de Minjoe. Eh? al interior del abdomen y la cintura. And now we bring the mind state inside the abdomen and in the waist. Inhalamos. We inhale. Mm. Vibra en el interior del abdomen y la cintura vibrates mm, inside the waist and the abdomen traemos el estado Minjue al abdomen bajo a las caderas we bring the Minjue state inside the lower abdomen and inside the hips inhalamos we inhale mm. siente mm, vibrar en el interior de tu abdomen bajo y tus caderas feel how mm, vibrates inside the lower abdomen and inside the hips Traemos el estado de Minjoe al interior de las piernas y pies. We bring the Minjoe state inside the legs, the feet. Inhalamos. We inhale. Mm. Los piernas. Pies vibran in mm. The legs and the feet vibrate in mm. Traemos el estado de minjo, eh? Al interior de los hombros, brazos y manos. We bring the minjo state inside the shoulders, the arms, the hands. Inhalamos. Breathe in. Mm. Realmente siente mm, vibrando en el interior de tus brazos y manos. Really feel how mm, is vibrating inside your arms and hands. Observa el estado de Minjue en todo tu cuerpo de chi. And feel and observe the Minjue state inside your chi body. Inhalamos. Inhale. Mm. Siente como mm, vibra en todo tu cuerpo. And feel how mmm is vibrating all over your body. Inhalamos. Breathe in. Mm. Observa como en cada inhalación estás inhalando el chi más puro. And observe how in each breathing you are inhaling the purest chi. Inhalamos. Inhale. Mm. Y todo este chi le da vitalidad a tu cuerpo de chi. And all this chi is bringing vitality to your whole chi body. In let's breathe in, mm -hmm. in Alamo. Inhale. Todos juntos vamos a poner la información de reunir chi abundante al mismo tiempo. All together we're going to bring the information to make the chi abundant at the same time. Inhalamos todos juntos. All together we inhale. Really En in cada inhalación, el chi puro se exponencia en el interior de nuestro cuerpo. And in every breathing, the chi becomes exponential, becomes very abundant. Inside our body. Inhalamos. We inhale. Mm. Y ahora todos juntos nos enfocamos en nuestros bosques mamarios. And now we all together. Focus on our memory forests. Inhalamos. Inhale. In cada inhalación, traemos junio and chi en nuestros bosques mamarios. And with every time we breathe, We bring chi inside our memory forests. Inhalamos. Inhale. Mm. Y cuando pronunciamos m, sentimos la vibración de m en el interior de nuestros bosques mamarios. when we say m", We feel the vibration of mm, inside our memory forests. Inhalamos. Inhale. Mm. Inhalamos trayendo chi abundante. We inhale. And by inhaling, we are bringing a lot of chi inside. Mm. Y ese chi toma la información de conciencia pura. And the chi is bringing the information of the pure consciousness. Al amor? We breathe in. Observa tus senos llenarse de Jun Yuan Chi and observe how inside your gathering hun yuanchi inhalamos breathe in. En el interior solo hay pureza. Deep inside there is only purity. En el amor. Breathe in. Mm. La pureza es la información de Minjue. Purity is the information of Minjue. Inhalamos. Breathing. Mm -hmm. Cada vez que inhalamos, traemos claridad a nuestros bosques mamarios. Every time we breathe in, we bring clarity inside the mammary forests. Inhalamos. Breathe in. La claridad. Vienes la información de Mingyur. Clarity is the information of Mingyur. Vamos a inhalar, trayendo ese estado estable al interior de nuestros bosques mamarios. We're going to inhale, bringing this stable state inside our memory forests. Inhala We inhale. Mm -hmm. Todos juntos y inhalamos. All together All together we inhale. ahora todos juntos vamos a llevar nuestra atención a nuestro Dante bajo. And now, all together, we are going to bring the attention to our lower tantien. Entre el y la baja Between the navel, tuchi, and the lower back. Inhalamos a bajo. We inhale in our lower tantian. Y al exhalar hacemos. And when we exhale we say mm. vamos a inhalar profundamente para hacer el chi abundante en danti en bajo. We are going to inhale deeply so we make the chi abundant in our lower tiantian. Inhalamos. We breathe in. Inhalamos. We breathe in. Observa cómo somos millones de conciencias reuniendo chi y a tu abdomen bajo and observe how we are millions of consciousness gathering chi in our lower tantian. Inhalamos. Breathe in. a Breathe in. Continuamos. Let's continue. Mm. The mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ahora despacio cubrimos el ombligo con las manos. And now slowly we cover the navel with our hands. Y cuidamos nuestro chi. And we keep we join our chi. Atesoramos este chi. And we treasure this chi. Las manos sobre el ombligo, pero la atención entre el ombligo y la baja espalda. Hands are on the navel, but our attention are between the navel and the lower back. Este gran campo de conciencia ahora está en tu dantien bajo. And now, this big consciousness field is in our lower Y este gran campo de conciencia continúa atrayendo el chi más puro a tu dantien bajo. And this big consciousness field continues attracting the purest chi into the lower tantian. El chi and bajo se hace exponencialmente abundante. And the chi in the lower tantian. Becomes exponentially very abundant. El chi en todo nuestro cuerpo es muy pero muy abundante. And the chi inside our whole body is very, very abundant. Y todo este chi nos da vitalidad. And all this chi, our vitality. Todo este chi se transforma en salud. All this chi becomes health. Todo este chi se transforma en fuerza de vida. Y todo este chi se force en fuerza de vida. Atesora este chi. Treasure este chi. Todos juntos vamos a poner la información de no desperdiciar nuestro chi en pensamientos cíclicos. And all together, we're going to put this information, which is not to waste our chi in distracting thoughts. Todos juntos ponemos la información de soltar los pensamientos. Y all together we put this information of not following the thoughts para que el chi en nuestro Dantien Bajo continúe abundante. So that the chi in the lower continues being very abundant. Jaola. Despacio separamos las manos a los lados. And slowly we separate the hands to the sides. Observa tu en en bajo. And observe how all your attention remains in the lower dantian. despacio abrimos los ojos and... Very slowly, we open our eyes. Y observa cómo tu atención continúa en tu dantien bajo. And observe how your attention is still remains in the lower tantien. Despacio movemos el cuerpo para despertarnos, pero la atención continúa en dantien bajo slowly we move the body so as to wake ourselves up but our attention is still in the lower tantian. muy bien vamos a terminar nuestra sesión vamos a mandarnos todos a hola muy suavecito en ese estado todavía dormidos pero no dormidos Very well we are going to end uh, this session and we're going to send good information uh, to this state and this is state where we are sleeping but not sleeping. Three three times haula One, Y ya todo está bien. Coño, a And now,